Buenos días, a continuación voy a resolver el problema 2.14 de la segunda edición del libro de problemas. Este ejercicio tiene dos rombos indicando una dificultad intermedia entre los ejercicios sencillos, introductorios al tema, y los ejercicios de un nivel eh, ya de examen o evaluada. El enunciado del problema nos dice, la gráfica de la figura corresponde a la forma de onda de la tensión aplicada en bornes de una bobina de 2, coeficiente de autoinducción. Obtener la expresión de la intensidad que circula por ella y representarla. Suponer que inicialmente no circula intensidad por la bobina. Este dato nos lo dan para establecer las condiciones iniciales de la corriente en tiempo igual a cero. El primer paso sería dibujar el circuito para indicar las referencias utilizadas. Luego el, tendríamos que traducir esta gráfica que nos da el enunciado a unos valores, a una función definida por tramos, en donde tenemos un tramo constante que vale un voltio entre 0 y t igual a 3 segundos y otro tramo que vale menos 3 voltios entre 3 y 6 segundos. Bueno, pues vamos a dibujar un circuito donde ponemos una fuente de tensión que fije la tensión a la gráfica que da el circuito, le ponemos unas referencias de tensión, el terminal positivo, si quieren el negativo, y una bobina. Una bobina de coeficiente de autoinducción de 2 en ríos. A continuación, fijamos la tensión eh, dependiendo de cómo hayamos puesto la fuente en el mismo sentido, para no complicarnos la vida. De forma que esta referencia de tensión es, tiene el mismo valor que, el valor que la fuente que tenemos dibujado en paralelo. Y a continuación ponemos una referencia de intensidad, por ejemplo, que vaya hacia la izquierda y que baje por la bobina. Y si quieren, marcamos los puntos 1 uno y 1' uno los extremos de la bobina. A continuación, tenemos que traducir la gráfica del, del dibujo, del enunciado, a una función definida por tramos. En U vale un voltio los instantes entre 0 y 3 segundos y menos 3 voltios entre 3 segundos y 6 segundos en el enunciado los puntos de la de la transición pues no, no quedan claros si pertenecen o no pertenecen a un tramo o al otro en realidad en esos instantes cuando cambia la tensión de 1 a menos 3 voltios lo que suceda en ese instante como es tan breve no afecta al resultado del problema. En la práctica, pues, podemos poner los eh, menores igual como nosotros queramos, por ejemplo, así. Bueno, y lo último que tenemos que hacer es escribir la ecuación de definición de la bobina para las referencias del dibujo. la intensidad que tenemos en un instante t es la que hay en un instante inicial más lo que ha cambiado desde ese instante inicial bueno, aquí tenemos la variable de integración que es igual que el límite superior. Y la costumbre en estos casos es, en vez de utilizar la letra T latina, utilizamos la letra T griega para distinguir cuando estamos refiriéndonos a la variable de integración y cuando nos estamos refiriendo al límite superior de la integral. Bueno, a continuación voy a considerar el instante en t igual a cero. Entonces, según el enunciado, la intensidad en ese instante es nula. Intervalo entre 0 y 3 segundos, es decir, para un tiempo comprendido entre 3 segundos y 0, tenemos que la intensidad en ese instante del intervalo es la que había en el instante inicial más 1 partido por L, la integral entre el instante inicial y el final de la tensión por diferencial de tiempo. Este signo es positivo porque la referencia de tensión y de corriente en la bobina llevan el mismo sentido, ambas dos referencias van del terminal 11' y ambas dos referencias salen de arriba, bajan y llegan al terminal inferior. Esta intensidad inicial es la que utilizamos Aquí como punto inicial de ese tramo entre 0 y 3 segundos, por tanto es 0 amperios más la integral de la tensión entre 0 y t de la tensión que en ese tramo vale 1 voltio. Aplicando la regla de Barrow nos queda 1 partido por L por tau tau vale 0 en el límite inferior y tau vale igual a teg latina en el límite superior al sustituir el valor del coeficiente de autoinducción, que es 2 en ríos, nos queda al final que en el tramo entre 0 y 3 segundos la integral vale un medio de t. En el punto frontera entre el tramo de 0 a 3 y de 3 a 6 es el tiempo igual a 3 segundos. En ese instante, la intensidad, tanto del primer tramo como del segundo, yendo por el primer tramo o yendo por el segundo tramo, tiene que coincidir entre igual a 3 segundos. Tenemos que la intensidad, sustituyendo la fórmula genérica, es un medio por 3, y esto es. 1,5 amperios y ahora vamos con el segundo tramo para un instante de tiempo comprendido entre 3 segundos y 6 segundos tenemos que la intensidad es la que había en el tiempo igual a 3 segundos más 1 partido por L, la integral entre ese instante 3 segundos y el instante final considerando que vamos a poner T. la intensidad en el instante inicial de este tramo es los 1,5 amperios que hemos obtenido anteriormente 1,5 amperios y tenemos que añadirle el resto de la integral la tensión en el segundo tramo vale menos 3 voltios. Y a continuación hacemos esa integral. Aquí el, al hacer esta cuenta de un, el inverso de dos amperios multiplicado por menos 3 voltios por t expresado en segundos, al final nos salen unidades de, de amperios. Tenemos 1,5. Voy a voy a omitir las unidades por conveniencia. 9 menos 3T igual a 6 menos 3 medios de T bueno, por tanto la intensidad va a ser en el instante, entre o en un instante entre 0 y 3 segundos, va a tener un valor de un medio de t. Y entre 3 y 6 segundos, tiene el valor de 6 menos 3 medios de t. ese sería el resultado si esto lo representamos gráficamente obtendremos lo que aparece en el libro esta gráfica donde ven que la corriente en una bobina es una función continua en el tiempo tenemos que la pendiente en el primer tramo es ascendente, es positiva de valor eh, pues medio voltio por segundo y en el segundo tramo tenemos una recta descendente dependiente menos un medio de, menos 1,5 voltios por segundo que es justo si lo multiplicamos por dos ríos, nos da la gráfica de la tensión en bornes de la bobina. y Aquí pueden ver el punto 3, es un punto que, donde la intensidad es continua y justamente esa propiedad de continuidad es la que hemos eh, aplicado para eh, obtener el punto inicial del segundo tramo en el cálculo de la intensidad. Muchas gracias.